Mi raza, vamos subiendo de nivel. Imagínense esta riquísima torta de birria. Esta birria que fue de chamberete o chamorro. O costillita cargada también de borreguito. Se puede hacer de chivito. Una delicia. A mí en lo particular me gusta esta gran, esta gran carne. Que la conseguimos ahí con nuestros amigos de Carnicería cereal. Dama de Víctor Rosales. Un fuerte abrazo para ellos. Gran calidad de productos variados. Y si así estuvo esta Ah, ¡Ay! vamos será la número uno, señores? Vámonos a la número uno. Y como dijo mi tía Tencha, señores, no hay quinto malo y cómo va a ser malo, señores, si esta es la madre nodriza, esta es la madre de todas las tortas y como le dije anteriormente esta es el santo grial de las tortas para el gusto de aquí de la familia de un servidor, esta es una torta de chile relleno deliciosa que vamos a ponerle a los chilitos poblanos aceitito para que nos ayuden el pomal a que se hace más rápido y se quite la piel fácilmente desemillamos y vamos a reservar porque vamos a pasar a hacer dos dos dos salsas, una que va cero picor, esta es una salsa de tomate que va a acompañar y a bañar nuestra, es por eso que es el término ahogada, se va a ahogar en esta salsa que se van a poner aproximadamente 4 a 5 tomates, dos dientes de ajo, un cuartito de cebolla, una cucharadita de orégano, una cucharadita mejorana, una media cucharadita de comino, media cucharadita de jengibre en polvo, su pimienta si es gorda es mejor, pero si no esta negra queda perfectamente, una ramita pequeña de canela, tres clavos, salecita y vámonos a hervirla y esta es la madre de todas las salsa, la matacrudas la levanta muertos y dijuntos esta lleva aproximadamente 30 chiles de árbol 4 a 3 dientes de ajo o 3 dientes a 4 de ajo 2 hojitas de laurel pimienta vinagre y San se acabó señores y mientras tanto también vamos a hacer una riquísima escabeche un riquísimo escabeche de cebolla morada con habanero porque saben que me encanta una delicia que acompaña esta espectacular espectacular torta ojalá se den el tiempo de realizarla esto le ha fascinado amigos en cada evento que hago y las hago salen maravillados y bueno tenemos para hacer nuestra riquísimos escabeche, cebolla morada que la estamos poniendo en este momento en esos platitos de madera allá de la sierra de Chihuahua, de Huachóchilo, un saludo a toda la raza allá, le vamos a poner jengibre en salmuera que es el rosita que se ve ahí, lleva chile habanero aproximadamente un chile grande o dos chiles habaneros dependiendo del picor, orégano, pimienta de tres colores, sal de grano, limoncito sabroso, también lleva Ajo granulado y, por último, vinagre de arroz, que me encanta, o vinagre de manzana, también le va muy bien. Para que fusione todos estos elementos riquísimos, deliciosos, vamos a ponerle su aceite de oliva y esto queda ahí, ahí a la reserva. Bueno, mientras tanto ya tenemos nuestra salsa. Que no pica, eh. esta sí está como mi querida paisanota, la, la comediante, la india Lloridia, aquí de Villacosas Catecas, que también es mi madre. Una que pique, una que no pique y una que pique un chingo. No sé si va así, pero más o menos. Vamos a poner manteca, el mejor conductor de sabor, la manteca de puerco, y vamos a poner nuestra salsa a reducir un poquito la que no pica. Y acá está la picosota, la sabrosa. Esta les voy a dar un tip. Esto con la cebolla morada con habanero la revuelven y hacen. Unos aguachiles impresionantes háganlo y verán ponemos otra vez el mejor conductor del sabor la manteca de puerco de manteca de cerdo como le quieran llamar y aquí vamos a freír cebollita y agito a que sazone esa gran grasa ese gran conductor del sabor lo vamos a, a quitar vamos a quitar estos elementos y no más estos frijoles recién hechos de la olla lo vamos a remoler deliciosamente es una cosa maravillosa si usted le quiere poner un poquito de orégano ahí también le queda pero a mí me gusta así y vamos a poner pues a hacer el relleno de nuestro queridísimo chile relleno que va a ser una locura queso ranchero delicioso aquí de puros acatecas aquí hay grandes productores del queso reconocidos a nivel nacional e internacional y vamos a revolver finamente la cebolla picada con este quesito y le vamos a poner solamente una pizquita de sal si ustedes gustó, si no déjelo así y a rellenar nuestros chilitos bien cargados mire, arrequíntele el queso hasta donde se pueda y sin albure, ¿eh? porque aquí fue la fregada como se las gastan ustedes, aquí vamos a reservar nuestros chilitos ya bien rellenos, hay nomás más que no de Antonia porque se aporta con Juana, ponemos harina hasta el último rincón que quede bien empapadito y le vamos a quitar su exceso, también no, que no se pase de tueste, esto ya va tomando fuerza, van a ver qué torta, apenas estamos iniciando la primera parte y pasemos en lo inmediato a qué señores, pues a levantar esas claras para hacer nuestro capeado perfectamente y yo tengo ahí un batidorcito ahí manual pero mi vieja le hace, oye pues si yo tengo todo mi equipo de repostería aprovecha y hazlo ahí en mi batidor, le dije pues ándale porque ya ando bien cansado, oigan después de tanta torta ya ando más mareado. Vamos a ponerle un poquito de harina para que esto se pegue y, y no se baje tan rápido en nuestro capeado. Ponemos por último las yemas y no le tan tanto con las yemas. Hay nomás que se integren en el punto de turrón que van a caer nuestras claras. Y ya estuvo, mi raza. Un poquito de sal también me faltó decirles. Y de aquí a la sartén, aguas con el aceite. El aceite hay que tener una temperatura idónea para que no se nos vaya a quemar nuestro capeado. Y si se les pasa de temperatura, la única forma de bajar la temperatura es con más aceite frío, ¿eh? Ahí nomás les dejo ese tip. Y miren nomás qué chulada de chilitos rellenos. Y se puede rellenar de lo que quieran, ya los dije, de atún, de pescado, de picadillo, de... Incluso si lo quieren vegano, no le pongan el huevo, háganlo así, peloncito los chiles y pónganle un salteado de champiñones, una delicia. Y aquí, ¿se acuerdan? Los que están viendo esto, vean toda esta serie de cinco, de Cinco tortas que hicimos, una es de carnitas, aquí es buche y costillita de puerco, que me sobró de la torta anterior, la vamos a tatemar, que se queme así la pielecita sabroso, y bueno, vamos a agarrar este bolillo delicioso, y como les digo, quítenle todo el migajón, quítenlo, porque si no, no cabe, y esos frijolitos refritos con mantequita, hijo de su madre, si más así señores, ¿a poco no? nomás póngale un quesote ahí, un chilote jalapeño, y vámonos que están cenando en Chihuahua, y aquí, aquí como dicen también en mi rancho, vámonos que ya ensillaron, ¿verdad? así también se dice, y vamos a poner los frijolitos bien embarraditos, ponemos ahí que para que no le baje la temperatura a nuestro chilito y esté el queso gratinado riquísimo, a un lado de las carnitas donde estamos tatemando, ponemos nuestro chilito relleno y ya, ya se están dando color a dónde va toda esta locura, verdad. espero que les guste hombre, díganos dónde nos están viendo, en qué país, en qué estado, en qué frontera señores, y díganos qué les gusta aparte de estas tortas que vieron, qué más, y a mí me gusta acompañarlos con estas riquísimas orejitas en escabeche, riquísimas curtidas, que también vamos a dar un, un, un top 5 de cómo curtir escabeche riquísimos. Y aquí pasemos ya a bañar, mi nomás, humeando esa salsita sabrosa. Esta es la que no pica, eh. esta es la que no pica, pero esa se tiene que bañar, se tiene que meter, sumergir, por eso son tortas ahogadas, ¿verdad? En este caso, ese tatemadito de carnitas, ¡Ay, bárbaro, cabrerota! Bárbaro, así me traes loco, barbarísimo. Le ponemos la cebita morada arriba de esa riquísima carne. Imagínense, con ese queso acaticano delicioso ranchero, ponemos a un ladito esas orejitas cortidas, que puede ser manitas, cueritos, lo que ustedes gusten, esas zanahorias deliciosas, señores. Y no me queda más, como dijo la canción, más que encajar el diente. ...y soltar la baba. ¡Vámonos! ¿Qué les pareció, mi raza, este top 5? Y aquí está el santo greal de estas 5 tortas... ...que la neta, una chulada. ¿Se imaginaron? Una torta de chile relleno en salsa de hogada. Increíble. A muchos les gustará, a otros no. Pero la verdad que es una fascinación... ...ver este platillo, probarlo y disfrutarlo. Observación, que yo creo que ya lo, lo escucharon anteriormente... Este es bolillo zacatecano, no es el salado que soporta mala humedad. Y bueno, hay que encajar diente y antes de todo, ponerle esa salsa picosísima, sabrosa, para que vaya esto de alto pedorraje. Buen provecho, raza, y viene un top 5 increíble para todos ustedes. ¡Nos vemos! Y ay, hay, hay agua y más abajo lodo, no los vayas a salpicar mis viejones. Y ya nomás, qué chulada, cómo la está bañando con esa salsa picosísima y aguas con el picore, ¿eh? porque bien dice el dicho que el que se quema con atole, hasta el jocoqui le sopla. Y mira nomás, ah qué mordidón, no te vas a tragantar, pelado. Y quiero aprovechar y agradecer a todos ustedes su atención y que sigan pendientes de todos nuestros videos, que los hacemos de corazón aquí desde Puros Zacatecas, este es su ranchero Zacatecán. Bueno, sigan suscribiéndose, compartiendo, dando like y haciendo sus comentarios y que nos digan de dónde nos están eh, viendo y que nos digan cuál top 5 les gustaría más adelante porque esto es una delicia, apenas está iniciando y poniéndose cantente. Vamos a pasar los micrófonos a este Cabrera. ¿Qué te pareció, canijote? Dinos. ¡Ah, oh, bárbaro! Impresionante. Háganlo en su casa, disfruten, porque yo... Hasta que no termine mi raza, nos vemos. Bueno mi raza, me despido con ustedes, aquí termina el top 5 de estas magistrales tortas y no me queda decirles que arriba Zacatecas, a ajúa.